Bueno, eh, os presento a, a Cecilia Güemes. Cecilia, Cecilia Güemes es eh, eh, investigadora, investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ha, teni eh, ha tenido ahí una, una postdoc, ¿no?, que ahora finaliza. Eh, actualmente también se ha hecho eh, cargo de una de las redes, ¿no? de, de temas de gobierno público eh, más importantes en el ámbito iberoamericano, como es GIGAP. Eh, es profesora también en la Universidad... Carlos III y, eh, actualmente, pues ha entrado en la coordinación de lo que es la experiencia eh, Madrid, Madrid Escucha. Eh, Madrid Escucha está, eh, está liderada por eh, Medialas Prado. Medialas Prado es un centro eh, cultural, aunque hace cosas eh, que van más allá ¿no? de lo que es cultura. Bueno, de alguna manera todo es cultura, ¿no?, pero eh, trabaja mucho en temas de participación. Y realizaron una experiencia, que es la que nos va a contar Cecilia, que gira justamente en torno al planteamiento que os he contado yo eh, previamente. Eh, bueno, estamos muy satisfechos de que puedas estar aquí con nosotros. Y, y nada, te dejo la palabra. Pues muchas gracias a todos por asistir, por estar presente y dedicar este ratito a escucharme. Muchas gracias a Esteban por invitarme y a todo su equipo que me ha tratado muy amablemente y además que da gusto. ¿no? Uno se la pasa bien charlando y conversando de estos temas. Eh, pues bueno, yo lo que voy a venir a presentar en esta oportunidad es un programa que tuvimos que se llamó Madrid Escucha eh, en 2017 y que se va a reeditar en 2018 si todo va bien. Eh, y además de contarles del programa, en el cual van a encontrar varias coincidencias con lo que se estuvo conversando, eh, también les voy a contar una investigación que hicimos desde el GIGAP, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, que, que yo presido actualmente y que, y que es iberoamericano, como lo describía muy bien Esteban, y lo que trata de hacer es de adelantarse un poco a estos retos del futuro en temas de gobierno, administración y ver cómo se incorporan. Discutirlos desde la academia, pero también mirando lo que está pasando en, en las administraciones públicas y en los gobiernos y tratando también de, de apuntalar. Especialmente nos hemos dedicado durante un tiempo largo a temas de gobierno abierto, digamos que es la plataforma que nos permite pensar diferentes temas. Es como el paraguas donde entra eh, temas de transparencia, de rendición de cuentas y también de participación. Entonces, sin irme demasiado, eh, buena parte de la presentación ya me la hizo Esteban. Eh, para poder empezar a hablar de Madrid Escucha y de este programa específico, tengo que hablar de Media Lab. Media Lab es un laboratorio de ciudadano es un laboratorio ciudadano que está en el marco de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, se creó en el 2000, pero en el 2007 recién recibe la sede que tiene actualmente, está en el centro, muy cerquita, de, si conocen Madrid, de la calle Forum, digamos, es un, la ex serrería belga, es un espacio espectacular, eh, donde se hacen muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura, pero con la cultura entendida en un sentido amplio, no, no, no en cultura de, de cuadros o de pinturas, sino que tiene una lectura de la cultura mucho más amplia. Dentro de Media Lab eh, existen distintos laboratorios, algunos que tienen que ver con la, la democracia digital, por ejemplo, eh, y bueno, hay varios que están ahí, otros eh, temas de datos, laboratorios de datos, laboratorios, bueno, ahí lo tienen, los pueden explorar, están todos en la web, y el en el que yo me voy a centrar, que es el laboratorio del cual nace Madrid Escucha, es el laboratorio de innovación ciudadana, que básicamente lo que busca es explorar las conexiones en torno a experimentar y a repensar la ciudad, que era un poco lo que decía anteriormente los dos ponentes. Eh, voy a tratar de, también de ir eh, recuperando muchas de las cosas que fueron dijen, diciendo porque se coordinan bastante bien con lo que nosotros hicimos y con lo que hace Medialab Prado y lo que hace este, este laboratorio y este programa específico. Bueno, dentro de Medialab y dentro de este laboratorio es donde se genera esta propuesta eh, de Madrid te Escucha. Bueno, me voy a dar un poco vuelta para ir leyendo algunas cosas, pero bueno, la idea de Madrid te escucha nace con esta preocupación que tenemos siempre, eh, con un poco a colación a lo que decía Esteban de la participación dejó de ser una variable discreta, que me ha gustado mucho esa idea, digamos, y nosotros decimos la participación llegó para quedarse, y no depende del color político de, de los actores, sino que es un, una nueva realidad, de los nuevos tiempos, es decir, la democracia representativa sigue siendo válida y sigue siendo defendida por la mayoría de los partidos políticos pero necesita asumir otros rasgos y necesita incorporar elementos de democracia participativa democracia deliberativa y de democracia directa entonces en esta gran discusión entra la participación esto estoy hablando de la teoría política eh, es una referencia más general y empiezan a introducirse diferentes programas y mecanismos para hacer realidad esto en paralelo a esta lectura política, de teoría política y, y de ciencia política, existe otro concepto, eh, marco, que se llama eh, la gobernanza o el governance, como se la conoce en inglés, que lo que trata de decirnos es que la, el gobierno de las sociedades ya no lo hace un Estado jerárquico solo, sino que tiene que... Eh, coordinarse con otros actores. Al Estado ya no le compete hacerlo todo por sí mismo, sino que le compete asumir un rol de coordinación en la sociedad, pero va a coordinarse, a su vez, con otros actores, porque no tiene todos los recursos para poder gobernar la sociedad moderna, porque la sociedad ha evolucionado a un punto donde no estamos hablando solo de recursos económicos, sino recursos cognoscitivos. Muchas cosas que pasan y de los saberes se le escapan a los gobiernos. Y por eso necesita coordinarse con actores que están por fuera. De eso va la gobernanza. ¿no? Entonces, estas dos cuestiones terminan reconduciéndose en otro nuevo tema, que es, bueno, ¿y cómo deberían ser entonces las administraciones públicas y los funcionarios de estos nuevos tiempos? Bueno, la literatura suele decir que estos funcionarios de los nuevos tiempos, para poder ejercer el gobierno con la sociedad, necesitan ser una administración pública abierta o deliberativa. Es decir, ya no pensemos en el antiguo funcionario de Weber, que está en su jaula de hierro, por decirlo de alguna manera, que está aislado, que es un tecnócrata, que lo sabe todo y que desde su oficina genera planes en plan top-down, de arriba abajo, sino que debe nutrirse de esos saberes y debe aprovechar esa información no solo para implementar políticas públicas, sino para diseñar políticas públicas más eficaces y más legítimas. ¿Qué quiere decir esto? Eficaces es que rindan mejores resultados y tengan mejores impactos, y más legítimas que tengan apoyos sociales. Entonces, basado en todas estas teorías, eh, y un poco eh, yendo un poco más allá de eso, este programa de Madrid Escucha lo que se propone es juntar mano a mano funcionarios o técnicos municipales con ciudadanos. La idea es esta un poco, es, usted ciudadano, usted tiene muchas ideas, nunca echó en falta a un funcionario público cerca que le diga cómo ejecutar o cómo llevar adelante esas ideas, y usted funcionario público o técnico que está pensando en los problemas sociales y está tratando de resolverlos. Nunca echó falta a un ciudadano que le diera algunas ideas sobre cómo reconducir. Entonces, en esta búsqueda de conexión y de diálogo, que es lo que normalmente falta, Digamos, porque todos hablamos de gobernanza, todos hablamos de participación, pero es imposible pensar la participación, la gobernanza, o la colaboración y cooperación sin diálogo. Si no hay actores que se encuentren y se escuchen, porque el diálogo no solo es hablar, sino también escuchar, y esto es lo más difícil, digamos, y lo digo por experiencia porque soy argentina, además, entonces juego, juego, me juega más de fondo. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, este programa se planteó. Entonces, lo, lo, el, el programa consistió en buscar un poco la colaboración entre ciudadanía y funcionarios públicos, en compartir saberes, que era lo que un poco decía Esteban, o sea, no es que aquí se juntaban los técnicos y le decían cómo hacerlo a la sociedad, sino que era diferente. La idea era un, una cuestión más horizontal, que es cómo funciona Media Lab, es decir, no hay jerarquías, aquí nos sentamos todos en una misma mesa y nos sacamos las jerarquías o los cargos al entrar acá, eh, acercar a las instituciones, a la ciudadanía, pero sobre todo era construir empatía y una nueva cultura del hacer. Porque este es el gran meollo de la cuestión. Todos hablamos de gobernanza, hablamos de participación, pero esto supone cambiar imaginarios, mapas mentales y también formas de hacer, formas de pensar y formas de hacer. Y esto no se cambia con políticas educativas que nos digan ahora ha llegado el nuevo tiempo y todos vamos a tomar un curso de cómo se deben hacer las políticas públicas sino que esto tiene que asumirse e interiorizarse. Y el proyecto de esto cree, de alguna manera, que eso se aprende en la experiencia, eso se aprende haciendo. La, la colaboración, no, nos pueden educar en la colaboración y en las virtudes de la colaboración, pero la colaboración no llega hasta que uno no se enfrenta a esa situación, y uno no aprende a trabajar colaborativamente hasta que se sienta y empieza a renunciar a sus propias cosas y a dialogar con el otro, a escuchar. Bueno, basados en eso... Eh, estos son los datos del proyecto. Eh, lo que se hizo en esta convocatoria fue una convocatoria pública donde se podían presentar proyectos, tanto desde los funcionarios como desde la ciudadanía. Estos son los datos. Y eran sobre cuestiones varias. No se puso un tema, cosa que no se va a hacer así en la próxima convocatoria. La próxima convocatoria de Madrid de Escucha va a ser sobre temas de movilidad, específicamente. ¿Por qué? Porque Madrid se está pensando el modelo de ciudad que quiere. Y el modelo de ciudad no solo involucra los problemas de contaminación brutal que tenemos en Madrid, digamos, y que tiene que ver no solo con el tráfico, con si, si, si introducimos el modelo de las bicis o no introducimos el modelo de las bicis, sino qué tipo de ciudad queremos, de construir un relato sobre la ciudad que queremos y debatir qué tipo de ciudad queremos. Digamos, esto no solo está pasando aquí en Granada o en Barcelona, sino también en Madrid. Es el momento de hacerlo, de discutir y de pensar. Sobre eso va a ser la nueva convocatoria. Bueno, esta convocatoria que pasó... Eh, se presentaron 30 proyectos, eh, se seleccionaron 9, eh, la, la participación se esperaba que fueran 50% de ciudadanos y 50% de funcionarios, lamentablemente no funcionó así, fueron 70-30, eh, y ahora les voy a contar por qué, eh, y qué más. Y bueno, y las figuras dentro de los proyectos era, una persona promovía un proyecto, es decir, tenía la idea de algo que podía pensar o hacer con la ciudadanía, eh, se agruparon en estos cuatro temas, ahora les voy a contar de qué fueron los proyectos, y luego la gente se apuntaba dentro de los nueve proyectos al que quería participar, con el cual quería colaborar, por eso se hablaba de la figura de colaboradores, entonces estaba el promotor del proyecto que no tenía ninguna jerarquía al respecto, simplemente había sido el que tenía la idea y el que tenía un poco que eh, liderar el equipo, pero no en, en términos verticales. El colaborador, y luego estaban los mediadores de Media Lab, que son un poco los que coordinan todo el proyecto, y los mentores, que eran los que dinamizaban, asesoraban y ayudaban un poco cuando se veía que el grupo se tensaba o se paraba, digamos, porque es muy difícil también trabajar en grupo. Quienes hayan experimentado el trabajo en grupo siempre tiene momentos baches, digamos, y momentos de éxtasis, y luego momentos de recaída, y hay que saber mediar en, esos, en esas situaciones para que no caigan las expectativas y no se desanimen los grupos. Bien. Estos fueron los, los proyectos que salieron, nueve proyectos, eh, varios de ellos estuvieron sentados, centrados en temas educativos y en temas de eh, espacio urbano. Eh, algunos, como por ejemplo Escuela de Ciudad, trataba de pensar en los entornos uba, urbanos cercanos a las escuelas, digamos, de cómo mejorar y adaptar los entornos cercanos a las escuelas. Esto involucraba muchos temas. Digamos, por ejemplo, eh, el, el, el entorno seguro para que los chicos puedan ir caminando al cole, cosa que ha empezado a desaparecer, digamos, por cuestiones de seguridad en las grandes escuelas. Entonces había un proyecto dentro de eso. Luego estaba Madrid Cría, que era un grupo de mamás que quería tener espacios públicos donde criar los chicos, y no se refería a un parque, sino otro tipo de espacio donde se podría donde las ciudades fueran más amigables para criar niños, digamos, sobre todo ciudades, macro ciudades en plan, en, en plan Madrid, ¿no? que es muy difícil encontrar esto. Eh, luego estaba cubiertas escolares y huertos urbanos, que trataba de ver de si las azoteas de los coles públicos se podían adaptar para construir huertos urbanos allí. Digamos, y eran analizar qué condiciones se necesitaba y qué tipo de huertos, estaba la Fiesta del Árbol, que era una iniciativa que trataba de recuperar eh, la Fiesta del Árbol, eh, que era una, un, una fiesta que se celebraba desde el siglo pasado en adelante y que se había perdido con el tiempo, entonces había un grupo de enamorados del árbol que in, in, trataba de sensibilizar en este tema a actividades lúdicas en torno al árbol. Eh, luego estaba jardinería Vecinal, que fue uno de los proyectos que más recorrido tiene ahora. Eh, que trataba de pensar cómo podemos hacer comunidad a partir de la jardinería vecinal. Es decir, por, y esto pensaba, por ejemplo, los alcorques, que es el ejemplo que está ahí. Eh, los alcorques son los espacios, yo lo, lo tuve que aprender ahora, que era el espacio que está alrededor del árbol. Entonces, cómo generaba, digamos, al, al torno a, a, a cuidar la, el, la, la, la… no me sale la cuadra, se dice en argentino, pero es la, la calle, digamos, cómo se cuidaba colectivamente, y cómo se construía sociedad a partir de ese cuidado y se pensaba que, por, que, que se podía hacer, se podían hacer banquitos, se podían plantar cosas, bueno, en reflexionar todo eso, pero no era por decorar la calle solamente, sino por generar ese espacio de comunidad y de vecindad que se va perdiendo, ¿no? en las grandes ciudades. Luego estaba la biciescuela, que era eh, eh, educación para adultos en cómo usar las bicis, un gran debate que está pendiente en, en, en Madrid, tiene que ver con, ¿tenemos bicisendas o no tenemos bicisendas? ¿Cómo usamos? ¿Cuáles son entornos seguros para andar en bici y cuáles no? Digamos, bueno Y hay mucho de la sociedad civil sobre este tema. Luego estaba Tómate un descanso, que fue uno de los proyectos presentados por una técnica del ayuntamiento, y que pensaba, en Madrid hay muchas callecitas estrechas eh, donde no hay asientos, donde no hay bancos. Entonces lo que pensaron era un banco retráctil para que la gente, que digamos de estos que se suben y se bajan, para que la, la, la gente mayor, o los niños, o las embarazadas, pudieran sentarse y descansar, ¿no? Estaba por último. Bueno, no, me quedan dos fiestopolitana. lo que trataba era de homogenizar la normativa, cada, nor cada distrito y cada barrio tiene reglas diferentes sobre cómo se deben celebrar las fiestas comunitarias, ¿no? pequeños festejos de baja intensidad, digamos, no estamos hablando de la, la fiesta de la Virgen de la Paloma, que eso ya tiene toda una trayectoria, sino pequeños festejos en los distritos. ¿Y ¿Cómo se podía homogenizar la reglamentación para organizar este tipo de cosas? Porque esto crea comunidad también, ¿no? Y la recuperación y tratamiento de maderas, era el, el, el último de los proyectos, creo que ya ha dicho todo, eh, que esto tiene que ver con la búsqueda un grupo de carpinteros sin fronteras, se llamaban un grupo de chicos, que lo que intentaba, que ya trabajaba en la tabacalera, que es un espacio ocupado emblemático de, de Madrid, eh, trataba de encontrar un espacio público, digamos, un depósito donde pudieran recuperar toda la madera que queda de las obras, de las vigas y aprovecharlo para hacer carpintería a partir de eso. Que esto en, encaja bastante bien con uno de los objetivos que se ha planteado España a nivel europeo, que tiene que ver con el aprovechamiento de lo que se considera residuo y pasar a pensarlos en recursos, digamos, esos residuos, por ejemplo, en esto. Bueno, eh, esos son los proyectos. Eh, lo que les voy a contar ahora es la investigación que hicimos, porque lo que intentamos hacer es mirar cómo funcionaban estas lógicas. ¿Qué pasaba cuando se sentaban en la mesa funcionarios y ciudadanos? ¿Qué dinámicas se veían? ¿Y cuándo era exitosa o no era exitosa esa interacción? Eh, para eso las preguntas venían un poco de la teoría y un poco de la observación. Entonces, lo que nosotros teníamos claro eh, eran las visiones, los estereotipos que tenían unos respecto de otros. El unicornio representa un poco la imagen que tiene el funcionario de la ciudadanía. Ese ser que piensa que se puede hacer todo, que hay recursos ilimitados, que puede pedir, que es como una lista de Papá Noel, ¿no? El, el ciudadano piensa que todo es posible, ¿no? Y, y esa es la imagen que tiene el funcionario o el técnico sobre la ciudadanía. Como un ser un poco hasta irresponsable, ¿no? Que pide de más y que no tiene idea de cómo funcionan las cosas. Por otro lado, está la lectura que tiene el ciudadano del funcionario, que es el perezoso de Zotrópolis. quien tenga hijos, nietos, verá que, que, que es un poco el, la clásica ilustración de cómo la ciudadanía ve a la administración pública. Les pedimos que nos hagan unos dibujos y básicamente hacían eso, el donuts y todas estas cosas asociadas a los estereotipos, que son cosas que están con nosotros cuando nos sentamos a dialogar, por eso queríamos ver qué estereotipo había. Pero también, además de los estereotipos, que son moldes mentales o formas de ver al otro, estaban los patrones de comportamiento clásico. ¿no? Entonces, por un lado, está el modelo clásico de la ciudadanía, hay dos o tres patrones de comportamientos clásicos de interacción con la administración pública, que uno es el reivindicativo, es decir, esa ciudadanía que pide cosas, que se queja, que reclama derechos, que es consciente de sus derechos. Pero también está ese otro tipo de ciudadanía, ese otro tipo de patrón de comportamiento, que tiene que ver con el ver a la, a, la, a la administración pública como un cliente, vamos a venderle un proyecto, que tiene una idea y quiere establecer ese proyecto dentro de la ciudadanía. Y por la otra parte, está el modelo clásico de comportamiento del administrador público, que es el de interruptor, que se sentaba y decía, esto se puede, esto no se puede. Digamos, esto está por fuera de la ley, esto sí, esto no. Digamos, entonces, esos eran los patrones tradicionales de conducta. Lo que queríamos ver es si se replicaban en estos escenarios o se transformaban, y cómo lo hacían. Pero por otro lado, había una cosa muy, muy muy esperable, que son los miedos, digamos. Había, y esto tiene que ver, luego voy a volver, eh, con los miedos que tienen unos y otros, y que eran bastante parecidos los miedos. La ciudadanía cuando se involucra en este tipo de procedimientos, de lo que tiene miedo es básicamente de que se les manipule. Es decir, la ciudadanía piensa, sobre todo las asociaciones, me vuelven a invitar para que yo vaya, pierda un montón de tiempo, participe y después van a hacer lo que quieren y van a decir que tuvieron eh, mi participación. Este es el, el miedo que tiene la ciudadanía cuando se involucra en este tipo de procesos. Y también tiene otro miedo, que es el de perder el tiempo. Yo no quiero perder más el tiempo. Yo ya me junté 20.000 veces, siempre me dicen que van a hacer cosas y nunca las hacen. Y por otro lado, están los miedos que tienen los administradores o los funcionarios cuando participan de este tipo de procesos. Sus miedos tienen que ver más que nada con defraudar expectativas de los ciudadanos. Varios de los funcionarios cuando los entrevistábamos nos decían es que el ciudadano piensa que yo soy de esta área, me viene y me pregunta otra cosa de otra área y yo la puedo resolver. Y no entiende cómo funciona la administración pública, y no entiende que yo no soy capaz de responderle a lo que él me está diciendo ni hacer algo para que eso cambie. Entonces ese miedo a defraudarlo, las expectativas, hacía que los funcionarios sean un poco estén un poco evasivos o reticentes a dialogar con la ciudadanía, porque si no, la ciudadanía piensa que porque yo estoy ahí le voy a poder solucionar las cosas y yo no, no está en mi competencia solucionarle y quizás eso depende de otra área o de otro, otro nivel de gobierno. Entonces, esos eran más o menos los miedos que tenían, eran miedos parecidos y que los dos radicaban en lo mismo. El otro no me entiende, el otro habla otro lenguaje. Cuando le preguntábamos a los ciudadanos, los ciudadanos decían que los funcionarios hablan el lenguaje de la legalidad, de lo que se puede y de lo que no se puede, digamos, lo del interruptor. Y cuando les preguntábamos a los funcionarios, decían, es que el ciudadano tiene un lenguaje muy actual, muy moderno, eh, tiene muchas ideas, habla el lenguaje de la, de la calle, de la gente, de lo que está pasando, pero no entiende que eso no entra en los marcos jurídicos, y que los marcos jurídicos están hechos por alguna razón, que es para proteger valores públicos. Entonces, mi función acá, decían los funcionarios cuando le preguntábamos qué era lo que iban a aportar en esos talleres, era darle un marco de realidad, de lo que sí se podía y lo que no se podía hacer dentro de la administración. Por el otro lado, los, otros, los, los ciudadanos decían, no, nosotros lo que venimos a aportar acá son ideas, es venir, lo que está venir a contar lo que está pasando en la calle. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que hicimos en esta investigación fue armar una especie de tipologías de funcionarios que encontramos, que había, y de ciudadanos que encontramos. Entonces... Eh, de ciudadanos teníamos tres clases la mayoría eran los entusiastas o soñadores estos ciudadanos que participaban en los talleres querían comerse el mundo querían cambiar el mundo ese era el prototipo de ciudadano que se encontraba en los talleres luego teníamos el ciudadano reivindicativo que es el que conocía sus derechos y estaba enojado porque las cosas no funcionaban como debían funcionar y lo que quería era cambiar las cosas y otro tipo de ciudadano que se encontraba era el ciudadano precario esto también aparecía en estos espacios Digamos, dada la precariedad laboral, hay gente que iba a ver si encontraba algún trabajo o a ver si encontraba contactos que le dieran acceso a un trabajo. Por otro lado, había tres tipos de funcionarios que aparecían en estos talleres. Uno, que lo llamamos flor de un día, porque era el típico funcionario que iba al taller para hacerle el favor a alguien que se lo había pedido. Entonces, ibas aparecía, se quedaba un ratito y se iba, iba con culpa. Y, y bueno Este era uno, uno muy prototípico. Luego estaba, y este era el mejor de los casos, el funcionario... Eh, solucionador Era el que se sentaba, escuchaba y en función de eso decía, bueno, para hacer esto tienes que hablar con este, para hacer esto tienes que encajarlo por este lado, busca esta vía. Y entonces se empoderaba y compartía su saber, pero además se comprometía con el proyecto. Y por último estaba el empático. Había muchos funcionarios que llegaban y se sacaban su traje de funcionario y se socializaban. Sí, bueno, me ah, se socializaba en ese sentir y decía, no, claro, es que la administración funciona tan mal y todo está to terrible. Y era como que empatizaba con los ciudadanos, pero no le solucionaba nada. Hacía como de psicólogo amigo, digamos que permitía o facilitaba la catarsis grupal, pero no, no, no se comprometía desde su lugar. Bueno, esos eran los típicos que encontramos. ¿Cuándo cuando las cosas funcionaban? Y en general funcionaban como parece bastante obvio cuando se juntaba el, el, el entusiasta y el soñador con el solucionador, ¿no? Y se entrelazaban. Esto no solo tenía que ver con las características o las actitudes que llevaban funcionarios y técnicos o, o perdón, funcionarios y ciudadanos, sino también con cómo se organizaba, el liderazgo en cómo se, cómo, cómo se tomaban las decisiones. Y esto es muy importante. Porque eh, lo importante de esto, de estas dinámicas, estos talleres duraron durante tres semanas, la gente se encontraba y ya les contaba yo que había eh, épocas de ánimo y desánimo. Entonces, lo importante del que coordinaba el proyecto, ya sea el promotor u otra persona del proyecto que había asumido de hecho la coordinación, digamos, en, este, en estos talleres, era la distribución de tareas y en cómo compartían esos saberes y cómo cuando uno caía el otro lo levantaba como cuando los ciudadanos se daban cuenta que era imposible lo que estaban planteando, los huertos escolares en las azoteas, se daban cuenta que había azoteas que no soportaban, técnicamente los edificios no podían soportar eso. Entonces, la idea de ver cómo lo reconducimos y cómo lo ponemos en otro lado, qué otro tipo de huerto podemos poner, podemos poner maceteros, podemos poner eh, un, un tipo de, de, de abono mucho más débil, bueno, en fin, todo eso dependía mucho de las interacciones de cómo reaccionaba el funcionario, y lo mismo del otro lado. ¿no? Cuando se estaba organizando el tema, por ejemplo, de la normativa de, de la organización de las fiestas, también se veía mucho esto de los desánimos, porque claro, habían ido con una idea y luego se encontraban que todo eso que estaban planteando no se podía hacer y que tenían que recortar su proyecto y su expectativa muchísimo más. Entonces, ese manejo de, de frustración y de expectativas dependía mucho de cómo se iban organizando. Y el problema era cuando las conversaciones eran circulares. Esto era el efecto bucle ¿no? de, muchas, de muchas dinámicas de grupo en donde siempre se hablaba de lo mismo y parecíamos estancados. Era como el día de la marmota. ¿no? Uno y otra vez se, se veían. Esto se observó en grupos grandes, donde los promotores no, estaban, no habían logrado conectar con los colaboradores del todo y con los funcionarios. ¿Para qué contamos todo eso? Bueno, lo contamos porque lo que queremos contar, bueno, era esto que tiene que ver con los miedos, esto que, bueno, esto es justo también lo que, lo, otro de los miedos tenía que ver con que no me van a hacer caso. Digamos, no quiero perder el tiempo, porque ¿para qué? Bueno, estos son los prototipos. digamos Este es el asiento movible, y están en, en, en el Fab Lab. Y este es el Alcorque, los prototipos. Porque la idea era que desarrollaran un prototipo. Bueno, justo les iba a mostrar el video. Les cuento rápidamente el proyecto. Entonces, todo esto tiene que ver, no sé si se puede poner el video de fondo. El vídeo de fondo, aunque sin voz, pero para que vean más o menos cómo funcionaba siempre la visualidad, ayuda a entender. Es el que está en YouTube. Bueno, voy a resaltar tres cosas eh, de, de, que salieron de ese proyecto. En función de ese marco teórico que les contábamos, de investigación de la democracia participativa, de la gobernanza... Eh, del, de la administración pública abierta y deliberativa, hubo tres grandes preguntas que nos hacíamos los investigadores de esto. Que era una, ¿a quiénes llegan estos proyectos? Si fueran democráticos, este tipo de iniciativas deberían incluir la mayor cantidad de voces. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que uno de los grandes problemas que tienen muchas veces estos proyectos es que solo llegan algunos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que trabajar es de llegar a todas las voces. Por ejemplo, en el caso de este, el 70% de los que asistían eran del, del distrito centro, es decir, del, del centro. Entonces, una de las cuestiones que está trabajando el, el, el Laboratorio de Innovación Ciudadana es otro proyecto que se llama Madrid Distrito, que van hacia los distritos. No es que espera que la gente venga, sino que van y plantean un mismo proyecto de cómo Madrid te escucha, pero en el distrito. Ese es un tema muy importante, porque si no, nos quedamos siempre discutiendo los mismos y el centro. Y esto en las grandes ciudades, pero también en las intermedias, las, en las periferias, son las que menos escuchan y a su vez son las que quizás tienen más demandas sociales. Luego, otra de las preguntas que nos hacíamos era cómo se comunican. ¿No? Y lo que veíamos era que al inicio siempre se replicaban los patrones de conductas de los que hablaba inicialmente, es decir, los funcionarios se comportaban como interruptores y los ciudadanos como la, pedían la lista de deseos ¿no? de, y manifestaban todas sus reivindicaciones al funcionario. Entonces, la interacción al principio era bastante dificultosa. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué necesitamos para que esto cambie? Para hacer realidad la participación y un modelo diferente de construcción del gobierno social, de, la, de las sociedades. Bueno, necesitamos cambiar el chip, digamos necesitamos... Eh, cambiar los modos de pensar y los modos de actuar. Y eso se cambia haciendo cursos de capacitación a la ciudadanía sobre cómo tiene que hablar lenguaje administrativo o haciéndole cursos de sensibilización ciudadana a, a, a los políticos y a los funcionarios. Nosotros creemos que no, que esto se cambia en el hacer, en el haciendo, en el entrenamiento. Entonces, una de las grandes cosas que ayudaba a este proyecto era Media Lab. Media Lab tiene una arquitectura específica, tiene un entorno que permite ese encuentro sin relaciones horizontales. Entonces, cambiar la arquitectura y el entorno donde se desarrollan estos proyectos es muy importante. Pero también lo es desarrollar nuevas rutinas, porque la rutina tiene que ver con un aprendizaje, un patrón de comportamiento aprendido y estabilizado en el tiempo. Y si el modelo interruptor se estableció era porque era lo más sencillo y para cambiarlo necesitamos crear nuevas rutinas, nuevas formas de hacer. Y para eso necesitamos práctica, un ejercicio reiterado. Entonces, creo que, y creemos dentro del proyecto, que todos estos cambios solo se pueden aprender haciendo. No por el espacio cognitivo, sino en el mismo hacer. Esto es como el carnet de conducir o aprender a conducir. Uno se da cuenta que sabe conducir cuando no, ya no piensa qué tiene que hacer. Digamos, cuando lo ha incorporado, lo ha convertido en una rutina. Bueno, Y creemos un poco que para que estas cuestiones de participación funcionen, necesitan eso, aprenderse por unos y por otros. Y demanda entrenamiento. Y esto no es una cosa, como decían hoy, que se haga de un día para el otro. Esto hay que apostar, hay que apostar a largo plazo. Es decir, tiene que ir más allá de un, un, un tiempo concreto y de un objetivo concreto. Acá no nos importaba tanto, como, como investigadores, si se habían alcanzado los resultados o no, si se había logrado la normativa de la fiesta o si se había logrado diseñar un prototipo al corque. Lo que nos interesaba ver era cómo eran esas dinámicas y se iban transformando. Y lo que fuimos observando fue este tipo de cosas. Eh, bien. Entonces, la cooperación y la confianza se dio parcialmente sí. En algunos grupos sí, y en otros no. Digamos, y esto tiene que ver con las aptitudes, pero también con las actitudes que pusieron los distintos, eh, distintos participantes, con el entorno, y con las ganas de sacar adelante ese proyecto. Entonces, los invito a que después se vean el vídeo con audio, dura hay uno de seis minutos y otros de tres minutos, para que vean cómo fueron los proyectos. Y, y qué más les puedo contar… Eh, lo próximo que se viene es el Madrid Escucha, centrado en la movilidad, que justamente se plantea varias líneas para los proyectos, que algunas tienen que ver con procesos de gentrificación, como los que hablaba Raquel. Eh, al, al inicio, digamos, estos barrios que son desplazados por nuevos, por nuevos sujetos, pero también tiene que ver con temas de movilidad urbana, cómo nos movilizamos, no solo con la bici, sino también con el transporte público, porque no todo el mundo puede usar la bici en ciudades grandes. Eh, ¿Tiene que ver con los niños? ¿Tiene que ver con un nuevo relato o pensar la ciudad? ¿Tiene que ver con futuribles? Digamos, esto de hacer un análisis prospectivo de las realidades futuras de movilidad que vamos a tener como sociedades. ¿Por qué no pensar, y esto lo están haciendo países nórdicos, tener un, un ministerio del futuro, por ejemplo, como tiene Suecia? ¿no? Donde tratan de pensar, ¿cómo sería la movilidad en una Madrid con 45 grados de calor? ¿O cómo sería una movilidad en una Madrid que se está desertificando? Por ejemplo, son escenarios distópicos, también podemos imaginar otros escenarios que no sean distópicos, pero es labor nuestra también ir pensando y adelantándonos a los tiempos. Y esto creo que también es la, es la lógica Media Lab, de experimentar y de pensar más allá de lo que siempre hemos hecho. Y bueno, creo que les he contado, quedó abierta por las preguntas o consultas que quieran hacer y los invito a visitar la web, la, las redes digitales que hay asociadas a Media Lab y a que vengan un día a Media Lab y lo conozcan también. gracias Cecilia, interesantísimo como, como veis y bueno pues como decía, la idea es que buena parte de los que estáis aquí pues seáis protagonistas de un proceso similar eh, estos días con, con nuestras propias características con nuestras restricciones también de tiempo, pero sobre todo pues que sea el inicio de, eh, de algo más ¿no? eh, ¿hay ¿Preguntas? ¿Algún tipo de intervención? Eh, ¿Cualquier cosa? Blanca probablemente se saca un se está poco con las necesidades de vernos y lo que pueden hacer los ahora pero encuentran falta, por eso te lo pregunto porque probablemente es que por ahí pero el me que vamos a ver la presentación es y después de todo o sea, donde porque digo yo que los políticos no nivel sobre todo lo que se está escuchando en la. O sea, entiendo que los funcionarios, una parte que al final, por lo que yo no sé, funcionan solo los políticos. Entonces, ¿cómo se deriva, digamos, lo que se ha perdido de lo que se escucha y lo que se saca de la casa? ¿La casa? Pues no es tan... Y no están los políticos ahí. Y es, es el gran tema, estuvimos hace poco con, eh, presentando esto en un congreso en Canarias y uno de, uno de, los, de, los, de los que estaba ahí con nosotros nos decía, ¿y ¿dónde están los políticos acá? Y decíamos, ¿necesitarían estar? Por supuesto que sí. Y una de las cuestiones que se analiza cuando se analizan los procesos participativos muchas veces es que fracasan las propuestas que nacen de los procesos participativos porque en ese proceso no participaba nadie con capacidad de influencia luego en la capacidad de ejecución. Y tienes razón. Ahora, fue dificilísimo que los funcionarios participaran en esto, en, en estos talleres. Imagínate lo difícil que es que participen los políticos. Y esto era difícil porque el funcionario, para empezar los talleres eran de tarde, los funcionarios trabajan de mañana y tienen otras actividades de tarde. Entonces ya era difícil enganchar a un funcionario para que participara y se enganchara en esto colaborativamente. Que además el funcionario está tapado de trabajo, que esa es otra digamos que también es una de las críticas que se hace bueno lo suyo sería que los políticos también se involucraran no sé si con su característica de políticos porque acá lo que la idea es la participación está montada los políticos van y vienen digamos, y los colores políticos en el caso de madrid además van y vienen digamos, y es de suponer que por sistema de poliarquía y democracias representativas vayan variando y haya alternancia en el poder pero este proyecto lo que se plantea es más allá de ese que esté ahí y las ideas que tenga, la participación siempre es beneficiosa para las políticas del Estado, como Estado, no de, no de gobierno, sino... Entonces, por eso se enfocaba más en el funcionario, que es el que se queda, más allá de los cambios políticos y en la ciudadanía. ¿sí? Pero es verdad que una de las cosas que nos echamos en falta también puede ser el político, pero el político es menos importante en la ecuación, digamos, porque el político va bien y cambia, aunque tenga capacidad... De decisión, decide las grandes políticas, digamos, pero dentro de todos estos proyectos de alguna manera se ajustaban a cuestiones que políticamente cualquier partido político estaría de acuerdo. Digamos, no, no sé si me explico, ¿no? Hola, también los valores, de patrimonio, de la cultura y nosotros como personas solo, pues, también estamos interesados en que en que las personas también puedan tener la ciudad por ejemplo nosotros tenemos el patrimonio de la Alhambra que ha, tenido, ha hecho accesible la Alhambra y igual que tenemos ese si tipo de accesibilidad pues, también pedimos que la ciudad de Granada sea accesible, sí, para que el turismo de la misma capacidad de vida pueda mantener la Alhambra tenemos la experiencia de que países otros países tenemos nuestro turismo yo estuve, de, yo conozco a personas solas de Japón, vinieron a visitarnos y la verdad es que no teníamos una guía que le de, de nada, no es lo que es de tu idioma Entonces, ver, es interesante porque yo sé, una, es una internacional y cada en todos los todo otros todo la guía para que sea posible pues, a todas las personas solas ¿no? al igual que la página web, ¿eh? igual que tiene todo el de la mano del pensamiento, y en ese que no se haya de la web. Entiendo que ese comentario no viene hacia mí. Lo reboto como en plan tenis. Pero bueno, eh, a colación de esto sí hubo en Media Lab y seguirá habiendo proyectos que buscan integrar a las distintas habilidades funcionales y tratan de responder a eso. Eh, por ejemplo, en 2014 yo formé parte de un proyecto que trataba de mapear la innovación ciudadana en Madrid, que luego terminó, eh, hoy hay un mapa de innovación ciudadana que son los madriles, pero también había otro proyecto en paralelo, por ejemplo, que trataba de mapear las zonas que eran amigables Dentro, que venía de Barcelona, venía a copiar un proyecto de Barcelona, trataba de mapear las zonas amigables para andar en silla de ruedas, por ejemplo. Y que fue un proyecto muy exitoso, porque ahí te dabas cuenta que la ciudad no estaba preparada para la gente, no solo en silla de ruedas, sino carritos de bebé, digamos. Entonces, sí hay de esos proyectos y si sí está abierto, y una de las líneas de trabajo es la diversidad funcional, digamos. Que, que todos seamos capaces de, de ocupar la ciudad, que haya una ciudad para todos. Una de las cuestiones que salía... Yo tengo una niña de seis años que siempre que salimos a la calle en Madrid me dice la ciudad es más para coches que para personas. Bueno, eso es una realidad, es un modelo de ciudad que debemos discutir. digamos. Entonces, la peatonalización o no de ciertas áreas, digamos, o más espacio, más vías más amplias para las personas que para los coches. Eso está dentro del relato de ciudad que tenemos que discutir y construir. Te voy a hacer yo una pregunta y bueno, un poco también una experiencia. Eh, yo creo que quizá el gran poder que tiene estos modelos participativos es cambiar lo que podría ser la infraestructura –vuelvo a, a, a la palabra– epistemológica en la ciudad. Es decir, de qué manera surgen los proyectos, de qué manera también adquieren legitima, legitimidad social, de qué manera se enriquecen por esos saberes colectivos. Eh, y lo cuento a raíz de una experiencia que tuve, que a mí me dejó Sorprendido. Hace casi dos años se montó una comisión para el tema del, del problema del botellón. Y no sé por qué razón yo acabé en la comisión. Y claro, cuando yo llegué a la comisión dije, ¿qué hago aquí? Y claro, la, la siguiente pregunta fue si yo estoy aquí, quiénes son los otros. Claro, eh, me generó muchas dudas, ¿no? Porque dije, bueno, dentro de lo que cabe, no sé. Al menos yo reconozco mis dudas sobre el tema o mi desconocimiento, aunque haya acabado aquí. Pero, eh, por desgracia, vamos con las verdades por delante, más que a veces con, con esas dudas. Entonces, me preguntaba ¿no? cuál podría ser la actitud de los de los, que, de los otros. ¿no? Entonces, yo creo que, además, en este caso nuestra ciudad, aprovechando que está aquí el, el, el alcalde, Paco, eh, eh, estamos acostumbrados a que cuando hay que montar algo hay que generar una comisión. Las comisiones están hechas de gente que son expertos y de gente que cuando uno ve las comisiones dice, pues evidentemente son representativos de lo que pretenden representar. Pero a día de hoy eso no basta, porque generalmente cuando vemos muchas comisiones, son comisiones en las que además hay una edad bastante elevada, una mayoría de, de hombres. Y, y, bueno, pues, creo realmente que no son representativas de lo que pretendemos. Eh, no estoy diciendo, porque yo mi visión tiende a ser más reformista, que ese modelo no funcione. Pero que haya que complementarlo es más que obvio. Lo digo, por ejemplo, desde la propia universidad también se, eh, digamos, se funciona así. ¿no? Ahora que estamos con el proyecto de Ciudad Europea, de la cultura y que diversas instituciones tienen diversas comisiones. Tenemos que ver claramente dónde está el papel de la ciudadanía, de la gente que al final se queda aquí cuando pasan esos eventos dentro de no sé cuánto tiempo. Y yo creo que eh, propuestas de este tipo lo que intentan dar es una respuesta a eso, al proceso, no al resultado. Pero es que el proceso a veces lo es todo. Entonces, eh, bueno... Era un poco la, la experiencia de las comisiones. Eh, bueno, era una pregunta, Cecilia. Que no sé qué responder. A ver, eh, coincido contigo en que lo que hicimos como investigadoras no nos interesaba tanto cuáles de los proyectos habían resultado exitosos o habían alcanzado sus metas, o sus objetivos, porque a su vez hicimos un examen y bien terminó el taller que eran dos o tres los que habían conseguido sus metas y algunos se habían introducido, por ejemplo, a los presupuestos participativos de Madrid, que también fue una experiencia bastante exitosa dentro de lo que es el nuevo gobierno de Madrid, y sino que nos interesaba más qué se había aprendido, qué es lo que queda de todo esto, porque en el fondo lo que nos interesa es aprender esas epistemologías, como le llaman, o esas nuevas pedagogías, o ese nuevo entrenamiento del diálogo y de la comunicación. Entonces, yo creo que lo que tienen estas experiencias no es tanto outputs, o, o, o lograr o resultados concretos, se logró o no se logró, sino ese impacto a nivel mucho más epidérmico que hay en las rutinas y en los saberes que quedan. Y creo que no va por comisiones o no comisiones, bueno, tu, tu experiencia en las comisiones, sino aquí se juntaba gente, en general es verdad que no es sociedad civil dispersa, sino... Eh, gente que pero viene de eh, movimientos organizados, ¿no? de asociaciones o de, o de grupos organizados que ya tiene trayectoria digamos, en, en esto de interactuar con los gobiernos, por eso es importante también que se haga un esfuerzo para que entre gente que no solo esté en asociaciones, porque si no termina siendo bastante endogámico digamos, y, y ya tienen un repertorio de conocimiento, de interacción con la administración pública Por eso es, y, y es importante que parte, participe gente que esté interesada en el proyecto aunque no pertenezca a ninguna asociación, ¿no? Eso también es un esfuerzo que hay que hacer. Y no sé qué te estaba diciendo, pero esa básicamente era la idea. Como... Bueno, no sé si alguna otra tiene relación con la primera pregunta de lo de políticos yo no sé exactamente me llevará claro la dependencia, si depende del ayuntamiento del ¿No? ayuntamiento. Eh, no sé si ha lo el del tiempo, tenemos 30, bueno, el momento, bueno el de que está medio no, si ha habido eh, priori, consideraciones respecto de lo que se hace en medio claro, diferente por parte del de ayuntamiento, tanto así han tenido en cuenta, cuando el trabajo se ha desarrollado o no, porque bueno, tanta no mal que está el los políticos en, ese, en esos talleres, pero está. Lo más importante es en qué medida lo que sale de ahí, se lo queda en los participantes, pero sobre todo se supone que es un experimento para intentar reconfigurar un modo deseable en la ciudad, atendiendo a diferentes actores, diferentes positivos, etc. Así que, o sea, ahí lo importante, en qué medida el ayuntamiento es efectivo a lo que se hace, en ese caso si no es. Eh, es pues, fundamental, no es lo mismo que sea respectivo a que aparte de los recursos que hay que poner para poder hacer todo eso. Aparte también de si ahí se está teniendo en cuenta o no hay prioridades en esa línea o no. Pues no te podría decir cómo fueron los cambios de gobierno y cómo eso se vio en Media Lab, porque yo no vengo de Media Lab, yo soy investigadora que estoy trabajando ahora con Media Lab. Eh, lo que sí te puedo decir es que sí hay un interés del tema, por eso se, se plantean esto y esto demanda recursos para ponerlo en marcha, aunque no tantos como se piense porque el espacio ya está. Y lo de la receptividad, una de las ideas con las que trabajamos es el efecto contagio, digamos, es de suponer que los funcionarios que participaron, que se llevaron una orejita de plástico además a su despacho, digamos, a nivel simbólico, atraigan a nuevos funcionarios. Esto opera así, del boca en boca. Y hoy hablábamos con Esteban en el almuerzo, de una sensación que tiene el funcionario público, de ser un sujeto gris. La sociedad suele verlo al funcionario público como un ser gris, aburrido y demás, y el funcionario público termina creyéndoselo a eso. Entonces, muchas veces cuando participa en estas cuestiones se siente más guay. Y esto tiene un efecto llamador, porque todos quieren participar luego de esto, porque, mira, vino renovado y contento y habló y dijo que estuvo con la ciudadanía, interactuó. La ciudadanía, y estamos hablando de servidores públicos. ¿Qué hace un funcionario? Servir al público, o esa debería ser su función. Y sin embargo, muchas veces no interactúa con ese público al que está destinado a servir. Y por otro lado, la ciudadanía conoce ese funcionario y que dice, ah, bueno, no era tan, tan, tan sordo como yo pensaba, no era, bueno, no voy a replicar las palabras que usaron, porque lo usaban en un lenguaje más coloquial, y estoy en la radio y me dijeron que tenga cuidado con las palabras, eh, sino, bueno, al final no era un monstruo como yo pensaba o un tipo tan distante a mí. Ese funcionario al que yo estoy viendo y con el cual estoy interactuando tiene sus propios límites, pero sin embargo en algunos casos llega a comprometerse con este proyecto y busca cómo moverlo dentro del ayuntamiento y está haciendo un esfuerzo por encajarlo dentro de, de los que, proyectos que tiene. Eh, eh, Medialas Prado se creó en la época de Ruiz Gallardón, creo que fue, yo creo que no, no tenían claro lo que era. Tampoco Medialas Prados, que ha cambiado mucho en estos en estos años. Sí es verdad, yo por conversaciones con gente de allí, eh, nunca es fácil el encaje. Eh, el, el, el encaje con, con el Gobierno. Por ejemplo, a ellos le encargaron que participara en el rediseño de la Plaza de España, que es una cosa que se ha hecho eh, ahora con el nuevo Gobierno de Carmena. Eh, se le asignó a Las Prado, pero... Por lo que sé, la, las metodologías que tienen ellos de presentación de propuestas, eh, colaboradores y demás, no, no pudieron seguir eh, ese enfoque metodológico. Con lo cual, era un poco como quedarse cojo. ¿no? O sea, pero bueno, eh, Ferdao. Al principio de tu ponencia comentaste que la idea principal era que fueran 50-50 y que al final fueron 70-30. Y te refieriste? Luego explico por qué. Creo que no lo ha llegado. Ah, sí. Por, era... ¿Por qué no fueron? Eh, en parte, creemos que hubo un fracaso en los me mecanismos de comunicación, ¿no? De incentivo y comunicación por parte del programa. Se hizo de todo, pero nos faltó como el pregonero, incluso se hizo lo del pregonero, de salir a la calle y hablar y contar el proyecto, ir a las instituciones. Quizás no faltó… bueno, yo no estuve en el proceso ese, sino que yo lo estudié de afuera… Eh, Quizá faltó entusiasmar y encantar a los funcionarios, pero también había otras limitantes, que son las del tiempo, por ejemplo, los horarios, o yo ya estoy cargado de trabajo, por favor no me den más. Y el otro tiene que ver con el miedo, con el miedo a defraudar. Muchas de las, una de las funcionarias que hicimos, las entrevistas las hacíamos en dos tiempos, al inicio y al final, usamos cuestionarios también autogestionados con los colaboradores, e hicimos observación participante. Son tres técnicas cualitativas que las triangulamos para, ese, para dar un resultado más concreto. Nos decía. Es que, el, es que los ciudadanos al funcionario en que ven lo pillan y, entonces, y le piden todo y, y, y entonces no sabemos qué hacer. Entonces es mejor pasar con un perfil bajo. Hubo una funcionaria que participaba, que sabíamos que era funcionaria, pero decía que era ciudadana, no le dijo a su equipo que era funcionaria, justamente por este miedo a defraudar las expectativas. no Entonces yo creo que hay un poco de todo. Nuestra labor a futuro y en la nueva convocatoria será mejorar esa ratio de, digamos, de participantes y entusiasmarlos, quizás como el tema de la movilidad es un tema prioritario dentro de lo que es los planes de Madrid, haya más involucramiento, pero ese es el deseo. Gracias. No. a trabajar, trabajar y los laboratorios han dado la oportunidad de que la gente que quiere trabajar eh, lo va a hacer porque cuando tú tienes que hablar algo si depende del otro no vamos a hacer y entonces lo bueno de los la laboratorios es que se da la oportunidad a la gente interés, sí. la es ti, que tiene interés en solucionar las cosas sin poner mucho sentido de que vos probas, eh, y todas esas cosas entonces yo no yo visto al principio al laboratorio de a que es como el se quiera un camino es lo más importante, el ciudadano y, la... y la... La a diálogo y tocar entre las cosas se una a vosotros. Es lo más importante. Y yo creo que la autoridad tiene el poder de haber incluido gente con ideas de que todo sea constructivo y que la, la acción eh, sea continua, o sea, pues, de... que en... ambiente, no sea. una acción positiva. Yo pienso, como tú quieres. Bueno, eh, nada más, gracias. Eh, bueno, tenemos con nosotros a nuestro alcalde. Eh, por favor, si pudieras dirigirnos unas palabras, sí me gustaría reiterar de nuevo desde la universidad el agradecimiento al, bueno, a la alcaldía. Al, al alcalde, a la concejala Raquel Ruz, al equipo de turismo, a toda la gente que está de todas las áreas, porque, eh, porque habéis tenido la valentía de, bueno, pues de, de, digamos, de aceptar esta, eh, esta propuesta y de hacer algo que es, creemos que es muy innovador en nuestra ciudad. Yo creo que, que asumir esos riesgos es algo que hay que tener muy, eh, muy en cuenta. Y, y asumirlo es, es hacer política también. Entonces, pues bueno, si, si, si puedes venir aquí y no titular si las palabras... Es que yo tengo como máxima eh, reconocer y aplaudir a quien me enseña. Y creo que aprendemos muchísimo. Eh, voy a ser muy breve, no no pretendía tampoco extenderme. Casi que había un momento y iba a levantar la mano por alusiones. La cual, Chemi, buena, la cual o, me alegro de veros. Como os conozco la mayoría, o, o hablo con confianza. Eh, iba a hablar por alusiones, pero me parece acertadísimo lo que estabais planteando. Mira, eh, el primero, Cilia, sí daros las gracias, darte las gracias eh, por el trabajo que está haciendo, que estáis haciendo y especialmente a Esteban. El profesor el profesor Romero Frías vino hace como un año, vino hace... Como... No, no te escucho, pero te, te leo los gestos. Eh, hace un año, un año y pico, me planteó algo que a no, de alguna manera venía a, bueno, a propiciar, como introducir una cuña en un problema tremendo que existe en nuestra sociedad y especialmente en la política. y Yo soy un gran defensor, o imagináis, obviamente, del valor y la necesidad de la política. Una política con las orejas grandes y bien puestas y abiertas eh, o, con, o, o con una buena percepción del lenguaje de los, ¿sí? de los gestos. Eh, lo digo porque hay una desconexión tremenda entre la sociedad y lo que va pasando en las ciudades. Es decir, tú lo has planteado muy bien. Eh, la mayoría de los ámbitos de gestión municipal, y nosotros nos lo hemos encontrado en una diferencia o una distancia tremenda, El ciudadano, la, la, los ciudadanos en general tienen eh, la percepción de que quien está en el ayuntamiento, en la Plaza del Carmen o en la Armadita de los Pobres toma decisiones sin tener en cuenta para nada lo que de verdad le preocupa a los granadinos y granadinas. Eso pasa en la media de las ciudades, no, no solo aquí, eh, no estoy tirando para atrás. Eh, ¿El por qué? Porque hay una falta de información primero, hay una desconexión y hay una falta de implicación. Cuando hay una falta de implicación, evidentemente no se toma parte, no, no eres parte de la transformación. Los que estamos en política, y bien lo decía antes, lo decía Cecilia, eh, somos interinos. Yo me volvería a dar clases, yo voy a estar aquí un tiempecito, pero la ciudad se queda y el pulso de la ciudad sigue existiendo y quienes estáis al frente de la área o en la área vaya a seguir haciendo lo que hacéis, es prestar un servicio público o generar puestos de trabajo, generar riqueza como alguna de las empresas que estáis aquí. Por tanto, en ese planteamiento lo que pretendíamos era algo y es ¿por qué no pensamos entre todos en la ciudad? ¿Por qué no pensamos? Primero pensar, no sé… Eh, yo el primero, ¿eh? tenemos la habilidad de, de darnos un paseo y ponerle pega, a lo mismo granaíno a todo. Pero ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no pensamos el por qué? ¿Por qué no pensamos qué me gustaría? ¿Por qué no me pensamos? Digo pensar, ¿eh? solamente pensar y pensarlo colectivamente, reflexionarlo y abordarlo. Esta herramienta eh, o lo que se os propone es que de alguna manera, eh, se ha dicho aquí, sea ahí el primer latido de una red, de, un, de alguna manera de un canal, de una, eh, capilar, de una, de una capilarización, de, de una provocación. Y la provocación, también para criticarnos, es que pensemos en el modelo de ciudad y en la visión de la ciudad. Nosotros en el equipo de gobierno nos hemos planteado influir para que la gente se implique, para que opine, para que critique y sobre todo para que, se, que proponga. En muchas cuestiones en las que nos estamos jugando. Posiblemente estamos en un momento vital para la ciudad y vital para las ciudades. Todo está cambiando en el ámbito de la política, en la dispersión de las oportunidades, en el modelo económico, en la sostenibilidad. Nos la estamos jugando. Si no tomamos medidas de carácter urgente en materia de sostenibilidad y medio ambiente y tráfico, eh, mira el móvil, y el tráfico, eh, no, dentro de 20 años no podemos respirar y nos la estamos jugando. Yo tengo una cría de 8 años y un niño de 12 años y tengo que pensar cómo van a respirar ellos y cómo nos movemos y si nos sentimos, bueno, pues, si tenemos una percepción global de nuestra propia ciudad. Pero además estamos repensando, estamos en un momento crítico desde el punto de vista también socioeconómico. Vivimos del turismo, aterrizo a la parte del turismo. Eh, hablar de, de sostenibilidad en el turismo no, no es solo una cuestión cualitativa respecto de lo cuantitativo. Si nos preguntáis qué estamos haciendo en el ayuntamiento en materia de turismo, Miguel estáis aquí, nosotros hablamos siempre de la calidad, de la excelencia, que venga gente de más lejos, que se quede más tiempo y, además, gaste más pasta. Eso es lo que estamos intentando. Pero, ¿es compatible con otras cuestiones? ¿Es compatible hablar de alta gastronomía y hablar de las tapas? ¿Es compatible eh, tener una… Eh, un, la carrera del Darro, me pringo. La carrera del Darro es compatible eh, que pasen los autobuses o que no pasen los autobuses. Porque, si, porque es un latazo. La calle más bonita del mundo pasan los autobuses y los taxis. Pero dejamos a los vecinos sin autobuses y sin taxis, porque si no hay autobuses y taxis, no pueden llegar. Si no pueden llegar, el barrio se convierte en un parque temático. ¿Mm? El Realejo, una auténtica joya este barrio. Hay que pensar sobre esa difícil contradicción que tenemos entre la sostenibilidad, nuestro patrimonio histórico, la calidad y la calidad de vida de quienes estamos día a día viviendo en esos barrios, en esos territorios. ¿Apostamos desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico solo en un entorno catalogado y los barrios? Y, no sé, Creo que es el momento de pensarlo. Por tanto, hoy, hoy estos días, hablaréis de, de ese modelo vinculado al turismo, vinculado al desarrollo socioeconómico pero pensamos sobre todo en la habitabilidad de esos, de esos espacios. Porque la idea nuestra, Esteban, es aprovechar esta magnífica herramienta para pensar en la ciudad, para opinar de la ciudad y hacerlo desde un, desde un punto de vista transversal. Habrá que hablar de movilidad, habrá que hablar, por qué no, de reparto del, de distribución de los servicios públicos, habrá que hablar dónde, si tenemos suelo o no para que se implanten empresas. Hablamos de alta tecnología, desarrollo de conocimiento, pero ¿dónde? Habrá que, habrá que hablar del de desarrollo también de muchas de las cuestiones de infraestructura en materia de tratamiento y reciclaje de residuos. Eh, hay que hablar de un montón de cosas, hablando de recogida de basura y de limpieza, digo, para que no parezca raro. Eh, ese tipo de cuestiones tenemos que pensarlas. En el ámbito del turismo tenemos ahora mismo un planteamiento en materia de calidad y de excelencia, pero también evitando que muchos de los espacios donde convivimos habitualmente se masifiquen. Por tanto, lo que sí os planteamos, y esto no es un recorrido corto, sino que tendrá su tiempo, es que iniciemos este trabajo. Me parece un acierto que el área de Raquel haya entendido que esto puede ser, me parece además magnífico. Esto me parece una herramienta extraordinaria. Yo, con Esteban tenemos un, con el profesor tenemos un lujo que tenemos que sacarle mucho partido, él lo sabe. Vamos a intentar aprovechar ese tipo de dinámica y el firme compromiso, esto es compromiso mío, no tengo ni... y estaré encantado eh, de venir dentro de unos meses, eh, tomar muy buena nota, eh, aprender y, como bien decías tú, los que estamos aquí de interino, al menos escuchar a, los que, a las que sí os quedáis y vais a estar durante tiempo bregando para que esto funcione. El compromiso, evidentemente, es aprender. Si somos capaces de aprender, los que estamos en política, tomaremos decisión con mucha más conciencia de la realidad. Lo que sí os pido… Y como se ha dicho aquí antes, que trasladéis esta voluntad, esta red, que impliquemos y que si nos vemos dentro, mañana hoy estáis X, mañana seguramente estaréis el doble por los horario y demás. Pero yo os pido que dentro de dos meses, si nos volvemos a reunir para cualquier espacio de reflexión, pues vengan con cada uno una de vosotros, pues vengan ocho más que se impliquen en esta red. Daros las gracias, aprovechad mucho estos dos días para que luego esa red tenga potencia y sobre todo expectativa de que algo… Se empieza a mover. Gracias y sobre todo por aprovechar el ratico esta tarde, perder un ratico disfrutar esta tarde de algo que estoy convencido que para nosotros la mayoría es vuestra vocación, que es el servicio público. Gracias. Bueno, ya vamos a, a pasar al... al descanso. Yo creo que la cafetería de la escuela está abierta. Eh, por la hora que es. Volvemos a las seis a las seis y media y, y también si necesitáis algún tipo de certificado o diploma de la jornada arriba tenéis para firmar en esta hora y cuando entréis luego. Fijaros que me acabo de acordar de una cosa <risa> fijaros un debate, un debate, un debate que es culpa de los políticos, provocado por los políticos. Os voy a decir una, una provocación. Cuando hablamos de turismo, habrá que hablar también de modelo económico y hay que hablar de comercio. Fijaros lo que está pasando. Tenemos un comercio único en Andalucía, seguro, con una singularidad especial. ¿Se lo está cargando la ciudad o se lo está cargando el Nevada? Pregunto. Los grandes centros comerciales, lo digo abiertamente, reflexionemos sobre eso. Claro, yo, yo estoy en contra de esas grandes superficies con un modelo sostenible que es para andar, para disfrutar y para vivirlo. Si cierran nuestros comercios del centro de los barrios, ¿qué pasa con los barrios? ¿Se va la gente a vivir cerca del Nevada? No, pregunto. Digo, Nevada y es? y me van a matar algún si hay algún tío, dueño. Pero me da lo mismo. Es lo que pienso y es lo que creo que hay que pensar y repensar sobre ese modelo que va a cargarse las ciudades, si no le ponemos coto y apostamos por lo pequeñito que es lo que nos da diferencia y calidad. Gracias.